No. Bueno, buena. <risa> Pero creí que me ibas a, a cegar a mí. Relájense, ¿cuántos zombies hay? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal. Yo soy Hitman y esta vez estamos de regreso con un poquito de Rainbow Six Siege. Acaba de sacar la operación Outbreak, la acaba de sacar de su test server y ahora está disponible en el juego completo. Lo que va es de una infección en Nuevo México y nosotros somos el equipo que tiene que contener esa infección. Esto es hasta ahora lo que yo sé, ya que no he entrado a una partida bien, he visto algunos streams y bla bla bla, pero no he jugado. Así que vamos a ver de qué se trata y bienvenidos, papus. Pero antes vais a necesitar unos explosivos especiales Que os he preparado y que he dejado caer sobre vuestra posición Ok, dónde mi posición es aquí No veo los explosivos, miren, él también los está buscando <risas> ¿Eh? Escuchaba ahí como alguien enojado A ver, yo te estoy siguiendo a ti Tengo que sabes a dónde vas a dónde está el marcador. Oh, este Santa Claus parecía un monstrillo de esos. ¿Dónde está el marcador? Vamos a hacerlo. Me asustaste, me asustaste, crack. ¿Dónde lo puso? De revolución. el siguiente punto de reunión es Teníamos de que cubrir antes de que agarraras eso. No, ¿Lista para no, ir? no, vamos a avanzar allá. ¿Dónde teníamos? ¿Qué teníamos? Hay muchos infectados no acercándose máximo, a pero de vida. Barrer y despejar, ya lo sabéis. Ok, vida. Y algo de municiones. No, a ver, con permiso. Capcan, por Dios, quítate. Uy. Venía por mí. ¡Cambio de cargador! Toma Vámonos Salte de ahí, men, no seas marica <risa> Te voy a cuchar Más duro si te quedas ahí ¡Ah! No Pícale, pícale quítense, No le picó la espalda No Como en los jueguitos de Mario, así funciona Le picas la espalda tres veces Y ya se muere, aquí también Uy, mira Ya te la metió ¡Tang! ¡Cuidado! Relájate, relájate Vas a estar bien, pero no seas marica ya Quítate, quítate ¿Lo mató? ¿Lo mató no, no? Uf. al otro ya lo mandó, pero no lo tomó. ok. Wow. Muerto. ¡Buenísima, papus. Ahora a ver, agarren vida y todo lo, lo que tengan veo que agarrar. enemigo en vuestra posición. Adelante. La eh, eh, eh, eh. Aquí. aquí. tenemos balas, bien. Oh, qué bonitas. A ver, ahora dice que está por aquí Obviamente Qué música más extraña Mira, tiene que venir el men acá Y dice cerrar Obviamente no la puedo cerrar si no está aquí, ¿no? Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? Un trabajo que hacer. Oh, abrir. La casa del paciente cero, está cerca. Ok. Hola. Perdóname, señora. No sé qué me pasó. Miren aquí. Aquí qué hay. Nada, ok. Nada, solo es para pasar, ¿no? Bien. Esperad, la protección perimetral está activa. Buscad cómo cortar la electricidad. ¡Recargo! Señor. Ok, desactivar esa wea 18, 17, 14. Se desactiva para arriba, eh. Esto servirá. Seguid acercando. Demoledores. Demoledores. Acabad con ellos. No, no, no, largo. Sí. Wow. Sin munición. Y esa weá que está escupiendo, ¿no? Hay de todo tipo de infectados Alguien dijo left for dead Recargando. Ok Uy, ahí ya se desbloquearon ¿no? Recargando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Recargo. Munición no, baja. Sí. No puedo ¿La ir la ¡A! ayudarte. Relajarse, relájense. ha uh. funcionado el despecado y al ah. interior. No me digas que caíste, no, bien. Eh, revivió el otro, bien. ¿Y aquí? ¿Hay munición? Sí. Los amo Ok ¿Y ahora? Cerrar Estaba loco No creo que haya diseñado él algo de esto, ¿verdad? Abrir Es la casa del paciente cero Revisad la zona antes de demoler la puerta del total Ya hemos okay. tenido demasiadas sorpresas El hey, paciente cero tenía una fiesta cargador. Muchos invitados cargador. Bien, no hay gente afuera wow. Ok, vida está perfecto Arriba no había nadie todo parece indicar que tenemos demoler que cerrar. La Demoler la puerta Pon la carga abajo Poner la carga aquí Ven, ven, ven, ven. Vamos a cerrar todo Barricadas Ahí hay, okay. hay botiquines Hay que tomar en cuenta eso Cerramos, cerramos acá también. Aquí. Colocado. No la pongan todavía. Mecos, mecos. Colocado. Ah, no, no, todavía no, todavía no. Si el enemigo entra en en ajá. Vigilad bien, os llevará bastante tiempo atravesar todo ese metal. Exacto, exacto. Ya puso la... Sí. Vienen más bichos. Carga termita en acción. Cuidado, aquí me huele a que va a haber un tank. Nos dieron demasiada munición, demasiados botiquines. No sé por qué se van a cubrir arriba Muchachos ¡No, no, no, no! Si toda la fiesta es acá abajo Menes de dónde me salieron a mí, hey. oh, se están bugueando ahí, creo. Hay cientos de infectados uh, que van a pie todos los cargadores. ¿Por qué? Ah. Relájate, relájate. Ok, miren, ya estoy cubriendo por acá arriba. A tener todo recargado porque si no, cuando me quede sin balas de algo, tenga que hacer un pequeño cambio, me van a violar. Ah, ok, la carga ya funcionó, ¿no? Despeja la zona de estudio. Bueno, creo que esto está controlado. Y este no. ¡Ay, hijo de puta. ¡Muerto! ¡A chuparla! Le está despejado de hostiles, ¿no? Coge de unos cargadores Mucho mejor ¡Ey! Menos ¡Cambio es... de cargador! ¡Bien! La zona está limpia. El túnel los llevará al centro del desguace. El túnel los llevará al centro del desguace. ¡Coged munición! ¡Uh! Buscad un generador. Algo que la haga funcionar. Ok, un generador. Arranca el generador. ¿Qué estás haciendo, por Dios? Todos te estaban ahí violando. Eh, ahora generadores, ¿esto es entonces Dead by, by Daylight? What the fuck? Tiene un poco de todos los juegos ¿De terror o qué? Mírenlo. Cómo corre Activar la grúa, eh, acá está la grúa, ahora sí Oh, bitch Activar La grúa se mueve la grúa se mueve Déjenme recargar esto De vida estoy bien, para aguantar un poco Mantened la posición, avanzar. Ah, bueno, Claymore Estamos hablando en serio ¿eh? No se ve que vengan por este lado Vamos a... ¿O oh, sí? ¿O oh, sí? Sí Ay. ¿Había Claymore ahí? Me dejaron sordo. Oh, si vienen por acá. Oh, shit, oh, shit. Ahí me tropecé. Adiós al generador. a encenderlo. Hay que encender el generador. ¿Cuál? Ah, ya, ya lo está encendiendo, creo. ¿no? Oh shit. El generador Están de nuevo. Eso parece como que dolió un poquito. No. Bueno, buena. Pero creí que me iba a, a cegar a mí. Relájense. ¿Cuántos son hay aquí? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! recargando? ¡Ah! ¡Ah! Fuck my life, ¿dónde están? ¿Las balas? No Tengo miedo, amigos No me digas que eres el único vivo No, no, no, si ¿Sí están vivos los dos no. Ya, ya ya, ya está muerto. Calma, ya estoy aquí. Ahora, ¿dónde están las balas allá? Uf. No, todavía no la aprietes, relájate. Chicos, munición. Ahí está, el epicentro de toda esta pesadilla. Asegura la Miren este loco el que siempre se adelanta y después lo andan ahí tumbando. Ok. Ya hay puntos de, de anclaje marcados. Bien. Ahí hay otro, creo, ¿no? ¿Esta weá? Ah, no, ya hay uno. Allá arriba hay otro. Y tenés una esto pudo haber, haber sido malo porque creo que me adelanté un poquito creo que debí esperar a que cubriéramos y después ponerla. de los explosivos, Proteged los explosivos, Servid compañía. Pongo un cargador, Listo. Tapar, ¿no? Aquí ocupa la primera carga, protege las otras dos. очку <cık sa beginning> <gasps> clase de compañeros son ustedes que me dejan subir a todos los, los zombies infectados a los ajenos. no munición creo que habíamos nada Eso es el helicóptero, está en camino para la extorsión. Protegés no la zona hasta que llegue. Abajo estaba el otro, el, el grandote. No, no, auxilio. Gracias. Seamos No manches What the fuck Ayúdame, ayúdame Todos fuera Está tirando a mí. ¡Ay! ¡Ah! Se baja, baja! ¡Se rebaja! Voy de camino. La caballería está muy cerca. Recarga, no acabo de agarrar. Ah no. Uf. Uf. Uff... ¡Ay, virgen! Uy, qué complicado estuvo eso... <ríe> La verdad... Acción... Demasiada acción... Es el modo normal... Muchísima acción de todas formas... Me gustó, eh... Aunque me parece un Left 4 Dead... Dead by Daylight... Call of Duty... No lo sé, pero me gusta... Bueno chicos espero que este video les haya gustado ya saben que si, si es así denle like, comenten, suscríbanse si no lo están, activen la campanita que es muy importante y también recuerden que estoy regalando un pase de batalla de Fortnite y si quieren participar por él pues tienen que ir a darme follow ahí en Twitch, activar la campanita también para que durante el stream yo les explique cómo es la mecánica. Para registrarse y para ganarlo El ganador va a ser seleccionado En un sorteo, cualquiera lo puede ganar Espero que participen Que todo el mundo participe Y bueno, esto fue Rainbow Six Outbreak La primera vez que juego esto Vamos después a tal vez subir un poquito más de cosas Hacer unos streams ahí en Twitch Y a ver qué tal, ¿no? Yo me divertí muchísimo Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima